Bueno amigos, aquí estoy recibiendo el paquete Enfócate, aquí está el paquete Vamos a ver qué contiene este pequeño paquete Pequeñito nada más Vamos a ver Vamos a taparlo aquí Demos la bolsa y veamos que tiene. después le pausa el video mientras le quita la bolsa completa, no el paquete, ya, ya venimos. Y volvimos. Aquí está el paquete ya sin la bolsa. Y dice feliz Navidad y Póstolo Año Nuevo. Vamos a ver, la felicidad en boca por la oscuridad Feliz Navidad y Póstolo Año Nuevo. Eh, no hicimos nada. Aquí vemos una bolsa con un queso y jamón de Navidad y veamos que tiene este pequeño paquete de emocionar por ver oh wow un panetón una bebida aniversario este una bucana este esto es esto es me imagino que sí, este es ay se me olvidó el nombre eh, de gas ¿no? Estas son galletas. Galletas. Y estas son galletas. Aquí tenemos una, un vino. Aquí tenemos un ponche y ponche crema. Aquí tenemos maní. Cigarros. Aquí tenemos... Todos. Y aquí tenemos más galletas más, y más bebidas y aquí tenemos un calendario y aquí tenemos lo más importante que a mí me gusta que es que, es, véanlo por aquí cha una nutella y esto no, sé, o sea, no sé si es un calendario, después lo reviso Ah, y aquí tenemos turrones Turrón de Estos son, sí, estos son turrones Torta de turrón de alicante Está bien Pues ahí hay otro turrón De chocolate Aquí está el turrón de chocolate Turrón De side Moritz Chocolate, ¿eh? el panetón las, las cuatro o cinco bebidas ay aquí tenemos un vino un vino de las modas una bucana, un 12 años, un aniversario una... un vino de Paco Quina, eh, un ponche, toronto, cigarros, cigarros, cigarros galletas y pues... eso es todo y tú cámara de mierda, enfócate aquí me despido Estoy contento contento por comer todo esto Y nos vemos en la próxima También me trajo estas dos fabulosas sillas Que bien, una de color verde, fosforescente Y una de color azul como las que están viendo en pantalla Y todo esto gracias a... a esta compañía llamada... Nada, mejor ni la nombre porque sería copyright pero aquí me despido en el día de hoy y espero que se suscriban, eh, esto me trajo bastantes cosas, más adelante si trae más, trae otras cosas se las enseño, el paquete de la silla me llegó, este, como a las, a un cuarto de hora más, más tarde que la caja y aquí estoy usando todo, es más, estoy editando este video con la silla, en la silla sentado, en la silla de playa que acá ande y bueno, está buena. Y aquí me despido y nos vemos en la próxima Adiós